vamos a llenar entonces ahora los distritos para hacerlo este esta es la primera parte ¿no? como les decía de todo esto después vamos a ver con lo que es base de datos cargar distritos entonces creamos nuestra función cargar distritos y vamos a copiar todo esto porque es casi igual eh, ya para ustedes esto, verlo constantemente eh, ofrezco más adelante hacer ejemplos con CRUD ¿no? vamos a ver a ver quién da ideas y de alguna tabla que crean que tenga varias cosas, varias, varias ideas lo podamos hacer un CRUD con, con todo esto entonces vamos a leer acá los distritos y que se filtre que el código de la provincia sea igual a lo que es el valor actual del SELECT que es prop. que se almacene en una variable DIST y que el SELECT DIST tenga como primer elemento el código del distrito del primer registro ya filtrado ¿no? entonces acá vamos a, a no sé vamos a, a utilizar esto nuevamente al menos es más corto me gusta más entonces eh, vamos a cambiar las cosas a ver el código del distrito para el value la descripción del distrito para el texto del CL eso es un distrito y acá son el objeto es listo y como ven ya este cargó todos los departamentos las provincias y los distritos y acá como ven ya tiene lo que es la, los códigos ¿no? los códigos de cada ubicación geográfica eh, voy a hacer este Rápidamente los chain para que esté completo esta primera Parte Vamos a A utilizar NgChain Que cuando cambie eh, Los departamentos Que se ejecute la función ¿no? Por eso es que teníamos que colocar esta función dentro de scope para que pueda este, ejecutarse entonces, vamos a, a probar si yo cambio, si cambia también y se, se actualizó automáticamente bueno la idea era que tendríamos que haber llenado también igualmente, no sé si tiene que ver algo porque acá hemos utilizado el ng-repeat de todas maneras, este, lo voy a poner esto de acá Para completar nuestro ejemplo y que este, ustedes lo analicen ¿no? Vamos a indicarle This. Listo, hasta ahí tenemos nuestra primera parte De todo lo que es eh, lo referente a, a, a lo que es con archivos JSON y Angular ¿no?